En Zapaterías Génesis iniciamos el año con más descuentos y promociones, como nuestra fantástica selección especial de calzado al 2x1. Además, la promoción que ya conoces 2x1 y medio en todos los zapatos nuevos. Paga uno y llévate el otro al 50% de descuento. En Zapaterías Génesis iniciamos el año consintiéndote al máximo. Siempre a la vanguardia con modelos completamente nuevos todos los miércoles y sábados. Visita Zapaterías Génesis, calle 53, número 16, entre 10 y 12 Centro. Zapaterías. Génesis, el principio de tu economía